Bienvenido a nuestro SMOC Estructuras de Kagan Aprendizaje Cooperativo Estructurado Spencer Kagan nos decía que mientras el mundo a su alrededor cambia los centros escolares no lo hacen al menos no en cómo enseñan los docentes pero ¿Cómo puede el docente enseñar y diseñar lecciones tradicionales de matemáticas, lenguas, sociales y además querer impartir lecciones adicionales para desarrollar las inteligencias múltiples de sus alumnos o responder a la diversidad? Durante el día o año escolar no hay tiempo para impartir ese currículum tan complejo, por eso necesitamos una perspectiva totalmente nueva. Un aula es una situación y si queremos que sea cooperativa, hay que crear situaciones de trabajo cooperativo. La propuesta de Kagan se basa en organizar ese trabajo de forma efectiva, mediante estructuras que permitan trabajar los temas curriculares complejos de forma genérica y dinámica, adaptándose a cualquier contenido. Pero para esto tenemos que hacernos con buenas herramientas que nos lo permitan, como son el control del tiempo, las señales visuales, la formación de equipos estables o la organización del espacio, entre muchas otras. ¿Te apetece formar parte de este proceso de aprendizaje y unirte a nosotros? ¿Quieres formarte profesionalmente para conseguirlo? ¡No lo dudes más! Matrículate en nuestro MOOC, síguenos en las redes sociales que aparecen en pantalla para más información y envíanos tus dudas a nuestro Gmail. Recuerda que el 9 de enero empezamos. ¡Os esperamos! ¡Muchas gracias!